Te trance carnales, hoy vamos a ver los zapatos del rey que fueron inspirados por el GOAT, los LeBron 17 Infrared. Aficionado al zapato tenis y te late contenido de alta calidad y en tu idioma, por favor cachete, dame ese like y dale un back, chon subscribe. El 7 de enero se lanzó este LeBron 17 Infrareds inspirado por el Jordan 6, completo con el cierre de encaje que reemplaza el Jordan de Jumpman con el Dunkman de LeBron. Este par luce varios detalles que le dan homenaje al zapato clásico de Jordan en el que el mejor jugador de la historia ganó su primer campeonato. La historia de estos papos está en los detalles. En la lengüeta se ve el nombre del rey. En tipografía Flight 80 Otro detalle se puede ver en la plantilla A través del símbolo axial Y no se nos puede olvidar este perrísimo 23 Que está enfrente y al centro de la lengüeta con tipografía que presta del Jordan 5 estos papos usan una parte superior tejida negra entrelazada con un vibrante Knit Posset rojo desde la parte delantera del pie hasta la parte trasera la entresuela es un negro translúcido con swooshes blancos y unidades Air Max en un rojo vibrante en la parte de atrás del zapato dos cápsulas de Air Zoom enfrente completan el sistema de amortiguación el diseñador de los Lebron 17, Jason Petrier, nos dice que este zapato fue completamente rediseñado Knit Posset combina la construcción de flyknit con hilos moldeados por calor que le dan estructura y color al zapato el resultado es durabilidad, apoyo y resistencia al estiramiento una vez que se le aplica calor al proceso de tejido se obtiene este exoesqueleto blindado en forma de joya está relleno de estos hilos. Nos platica el diseñador Jason Petri que el material es estructural pero a la misma vez suave en los lugares que debe ser. La lengüeta de este zapato está específicamente diseñada para lucir conceptos gráficos que formarán parte de la vida de esta silueta. En estos infrareds por ejemplo, la lengüeta luce la cara de un león coronado con ojos pachecos. Personalmente mis Lebrons favoritos son los 15. Los 16 a mí personalmente se me hicieron medio gachos porque la verdad estaban muy pesados y la amortiguación estaba medio rígida la neta lo que a mí me gusta mucho de los 17 es que se parecen más a los 15 en lo que tiene que ver el peso y el confort pero a la misma vez me gusta que tienen la lengua despegada como los 16 en vez de tenerla como calcetín como en los 15 ya veremos si estos reemplazan los 15 como mis favoritos a largo plazo pero la verdad sí están muy perros y pues yo sí se los tengo que recomendar estos papos ya tienen varios colorways que han salido que la verdad están muy chingones hace poco también adquirí los monsters que están bien cabrones y espero mostrárselos en uno de sus próximos videos, entonces qué rollo con ustedes amigos, ustedes ya apañaron un par de los LeBron 17? ¿ustedes ven estos zapatos más como rollito performance? ¿o los ven como para uso diario? si tienen chance díganos cuáles son sus LeBron favoritos bueno chavos, déjenos sus respuestas en los comentarios y los vemos en el próximo video